Hola, dentro de las notificaciones que Libre TV puede mandar a los usuarios administradores de la empresa hay una muy importante que tiene que ver con los folios. O sea, en fondo, cuando me están quedando pocos folios, ¿cómo el administrador se entera de eso? ¿Ya? Para eso existe una configuración en el mantenedor, vamos acá desde el dashboard al mantenedor, que esta última que está acá al final, que me permite definir una alerta para cuando quede esa cantidad de folios o sea, si nos ponemos en el primer caso que es la factura electrónica que dice 5 esto significa que cuando queden 5 folios el sistema va a mandar un correo electrónico al usuario administrador para que este usuario ingrese a impuestos internos, solicite nuevo timbreaje y lo cargue dentro de libre -ET. Ya. es súper importante que este número sea el que ustedes les permita mantener una cantidad mínima de folios para su operación, o sea, por ejemplo si usted utiliza 50 folios al día, no le sirve de nada configurar la alerta en 5 ya, porque cuando queden en 5 a lo mejor va a ser muy tarde y el usuario administrador no va a tener tiempo suficiente para poder crear los folios ¿ya? por el contrario, si usted hace dos facturas al día, no configura la alerta en 20, ¿ya? entonces es muy importante que ese número sea de acuerdo a su realidad, ¿cómo lo cambian? súper fácil van a editar el tipo de documento y aquí donde dice alerta, más cantidad de alerta, simplemente lo cambiamos. Por ejemplo, 10. Y con eso ahora la alerta ya está programada para cuando queden 10 folios. Ese es el tipo de hoy día. Recuerden mantener ese número en un valor que a ustedes les acomode. Que esté muy bien.